Les saludo, sabemos que está en casita, acomodadito Ahí al lado del ser más querido Simplemente solito, pero con nuestra compañía Para que usted pueda tener una noche Inolvidable, porque hoy le dedicaremos Al departamento de Tarija Señores, y ya nomás voy a darle La cordial bienvenida a mi querido Max Que está listo para compartir Con los riquísimos aperitivos Maxito, Así ¿cómo es estás? mi querida Lidia, ¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas noches, muy felices Y contentos De poder enviarles A e Bella, Linda Tari. Exactamente. Ayer cumplieron. 205 aniversarios. del de Saice. Sí. del Saice, de su ah, bueno, hablamos de su gastronomía, de su gente, de su música, de sus lugares turísticos y de lo maravilloso que es este bello departamento. Tuve el honor de conocer en, serio? en varias oportunidades de envidia, y me he deleitado del cariño de su gente, principalmente. Amor, ¿eh? amor. Exactamente. Las coplas, sus Ex aditos. Exacto. Sí, señores. Hermoso. Muchísimas felicidades a todos ellos. Sí, y hoy estaremos brindándole un digno Homenaje a este bello departamento a todos nuestros residentes tarijeños en todo el país y fuera de nuestras fronteras. Pero vamos a iniciar su programa recordando lo que hemos vivido el pasado fin de semana, porque estuvimos realizando un homenaje al Día del Niño. Mi querido Max, tuvimos a Alessandro, el sí. platillero de la banda eh, Proyección Murillo, estuvo la Academia Duchenne de Córdoba con esta hermosa así es, poesía, así es. tuvimos danza, tuvimos invitados especiales y la agrupación. Los navegantes Oye, estuvieron acá. Me, me dejó sin palabras los navegantes. No, de calidad musical música. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a cada uno de los artistas que cada sábado están con nosotros mostrando su calidad musical. Hoy. Vamos a tener el programa un, Unos invitados especiales en danza Estaremos con gastronomía Bien. Tendremos invitados especiales Del sur del país Y por Súper. supuesto en el marco musical Nos acompañará una de las agrupaciones Más representativas que tiene el departamento De Tarija No se lo adelanto aún porque enseguida usted lo va a escuchar En vivo y directo Damos inicio al programa Por favor. Agradeciendo a Nicolás Roloff. Beso. Sí señores, 57 años de trayectoria en el mercado Donde usted va a poder encontrar Los riquísimos huevitos rolón Va a poder encontrar Los riquísimos embutidos Galletas Ovo Plus Y mucho más Hablamos de Avícolas Rolón El huevo vitaminizado De Avícolas Rolón Contiene el doble de vitaminas A, D, E Y minerales Que un huevo común sus beneficios son grandes, fortalece el sistema inmune tanto para niños en etapa de crecimiento, deportistas, mujeres en etapa de embarazo y lactancia, personas de la tercera edad y para toda la familia. Nutrirolón, únicos con sello de calidad y frescura. Somos la primera empresa del país en ofertar huevos con sello de garantía real y fecha de vencimiento. Si buscas que tu familia esté bien nutrida, elige Huevos Nutrirolón. Sabor del campo, avícolas Rolón. Al servicio de la familia boliviana. Luego de ese consejo importante, le, me queda Invitarles para que usted también nos pueda visitar En las redes sociales, recuerda que en el Facebook Nos encuentra como Fiesta Mayor TV Lo propio en el TikTok eh, Y bueno, en las diferentes redes sociales También quiero agradecer Mi querido Maxicho, a, ¿a, a este vestuario Que estoy luciendo Por el día favor. ¿Qué le parece? Gracias pasarela, pasarela. a Mérida Ideas bolsita, Boutique Perfectamente, desde el calzado Eso bello color bello, bello, bello Una hermosa pollera a raya. Que usted lo va a poder encontrar en Nélida ¡Au! Ideas Boutique. Parece cholita elegante. Este lobo está medio ronco. ¿Quiere lucirse a la última moda con los nuevos diseños? No se puede. Eso. Usted tiene que definirse a Nélida Ideas Boutique, ¿Dónde está ubicado en la avenida Bautista, en el edificio rojo, en el tercer piso con esta boutique, donde usted va a poder salir preciosa, desde el sombrero hasta la punta de los pies. Hermoso, hermoso. Exactamente, gracias. Ya se viene a... el gran poder y usted está luciendo. Exacto. Sugerencias. Un hermoso traje, casual, una parada casual. Muy hermoso. Perfectamente combinado, gracias a Nélida Ideas Boutique. Bueno, luego de estos consejos, momento de bailar. Por favor, ya nomás quiero Exactamente. bailar. Exactamente, no se... nos van a visitar hoy, vamos a deleitarnos de la danza, gracias a una de los ballets más representativos. Que tiene La Paz, Por pero favor. que hoy le va a brindar un homenaje al departamento de Italia. Sí, señores, Eso sí. nos vamos con la ballet. Bolivia aquí en su programa Fiesta Mayor. Adelante, que suene la música. Yeah! Voy a invitar pues, a su director Roberto Sardón, está con nosotros. Y que pasen las bellezas que nos acompañen acá, por favor. Robertito, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, buenas noches, qué gusto que puedas acompañarnos con este elenco tan hermoso que tienes en el ballet. Pase. Muy buenas noches, Lidia, muy buenas noches tengan todos ustedes. Y bueno, siempre gracias por la invitación para Un ser placer. parte de Fiesta Mayor. Mira que estamos nosotros en plena actividad en sí. este momento. Eh, estamos con eh, parte del grupo senior que tenemos en la compañía Qué lindo. Mira que es una iniciativa que a partir ya hace 23 años atrás ah, Cuando man. hemos abierto los cursos para los mayores A veces lamentablemente eh, llegamos a una edad y se nos descalifica Lamentable, es, es una realidad sí, Pues Exactamente, no entre comillas se dice eso así mismo Pero no es... saben nuestras habilidades Así es, y también la, la trayectoria no Que, A que, demás, que vamos claro. acumulando Y vaya que habilidades Porque estoy viendo que me están guiñando Por favor <risa> Y mira, aquí uno de los resultados ha sido justamente la creación de un elenco senior. Ajá. Personas ya que es, están eh, trabajando todo el día, que tienen familias, que ¿Sí? tienen obligaciones numerosas, pero que también tienen esa pasión por la danza en sí. el corazón. Y por qué no llevarlo adelante, por qué no hacerlo de, desde otro lado, no de, una, de con una mirada más profesional y todo eso ¡Qué lindo! ¡Felicidades a cada una vez! ¡Muchísimas felicidades! De repente alguna tarijeña por ahí, ¿conocen Tarija? que les pareció? Pero les encanta esta danza, ¿no? Felicidades. Robertito, estamos con presentaciones hoy. Tú me decías muchísimas gracias por darte tu tiempito, por estar con nosotros en el programa. Pero también mañana vamos a tener otra presentación muy importante. Sí, justamente hemos estado ahora con un lleno total en, el, en la Casa de la Cultura. Estamos justamente ya mañana en la última eh, función, es en la eh, en, en la matiné que es a las 3 y media y en la tanda a las 6 y media de la tarde. Es el encuentro artístico de Hada Bolivia eh, en el cual estamos presentando un, un sinfín de danzas folclóricas nacionales y también internacionales. Así que a todos los que les gusta la danza folclórica de escenario quedan cordialmente invitados para ver nuestras nuevas propuestas. Exactamente, vamos a ver en escenario cuántas danzas. Eh, mira, son seis cuadros, Ajá. los que están eh, repartidos entre Occidente, Valle y, Ori y Oriente. Ajá. Además de un cuadro peruano que es muy lindo, ¿no? Que, se, que también un poco ya viendo lo que se viene en julio para nuestros queridos hermanos del Perú. Qué lindo, como siempre, a DAS Bolivia, integrando nuestro país con nuestra danza y mostrando también lo que es Latinoamérica. Así mismo es, L Lidia, ese es nuestro trabajo. Hacemos un trabajo realmente serio, comprometido. Eh, siempre lo decimos con, eh, con la entrega que es apasionada y contamos con equipos eh, realmente muy buenos de trabajo que también de alguna manera eh, pueden eh, llevar adelante todo lo que son estas propuestas artísticas. Robertito, ¿qué le decimos a Tarija? Mil ¿Ese felicidades. que conoce Tarija? Claro que sí, me encanta la Churra Tarija, muchísimas felicidades en este aniversario, y bueno, esperamos que sigamos hermanados en, en, en un solo corazón, como bolivianos que somos, sin esas diferencias que tal vez hemos llegado en un momento a obtenerlas sí. o a tenerlas, pero sí podemos unirnos en un solo corazón, y qué mejor a través del arte, Exacto, de la danza. Exacto, eso lo decía, a través del arte, aquí están Paseñitas, brindándoles ese homenaje a este hermoso departamento, a la Churra Tarija, al sur del país. Muchísimas gracias Roberto, Muchísimas gracias, bellezas, por habernos acompañado esta noche haciendo este homenaje al Departamento de Tarija. Y continuamos realizando más por homenajes, favor. porque vamos a hablar de los 205 aniversarios del Departamento de Tarija, esta nota que hemos preparado para todos ustedes. Para mi tierra, Tarija, arriba esos pañuelos. La Batalla de la Tablada de Tolomosa tuvo lugar el 15 de abril de 1817 en cercanías de Villa San Bernardo, actual ciudad de Tarija. Aquel día en que se enfrentaron fuerzas realistas al mando del coronel Mateo Ramírez y fuerzas independentistas del Ejército del Norte al mando del argentino Gregorio Arauz de la Madrid, que contó con el decisivo apoyo de los montoneros tarijeños, los guerrilleros montados a caballos liderados por José Eustaquio el Moto Motomé. Esta fue la victoria más significativa de los guerrilleros más antiguos, contra las fuerzas españolas, por lo que esta fecha se celebra como efemérite departamental. Entre los héroes de aquellas épicas jornadas están Don Moto Méndez, Don Áviles Mendieta Rojas y los hermanos León. Hoy, Tarija es un departamento con 37.623 kilómetros cuadrados que se encuentra al sur de Bolivia. Sus principales ciudades son Yacuiba, Bermejo, Villamontes, Villa San Lorenzo, Entre Ríos y Patcaya. Tarija ha experimentado un gran crecimiento económico, desarrollando, entre otras, la industria agrícola y vitivinícola. En las últimas décadas ha recibido un fuerte impulso económico por la explotación de los hidrocarburos, pero aún enfrenta carencias básicas. Los tarijeños son también llamados chapacos, y entre ellos destacan escritores, poetas y músicos que encontraron en la belleza de su tierra su inspiración. Tarija ofrece a los visitantes toda una variedad de platos típicos de culinaria y de postería tarijeña. El saize, la ranga ranga, el chancao y los picantes abundan porque son parte de la gastronomía tarijeña. Lo mismo que los panecillos, rosquetes y masitas, sin mencionar las deliciosas bebidas del lugar como el conocido vino patero. Tarija es rica en folclore y costumbre tradicional y existen diferencias radicales en cada una de sus provincias. La tradicional generosidad de sus habitantes ofrece a turistas nacionales y extranjeros, tanto en la ciudad como en el campo, la más cordial y cariñosa acogida. Tierra hermosa de grandes hombres y mujeres, y de un pueblo que cada día crece y que es el capital de la alegría. Felicidades Tarija. de las flores el luz, bañado de luz, lleno sí. de colores. Ya regresa. Fiesta Mayor. Estás viendo. Fiesta Mayor. Tarija linda, tarija de mis amores. Sí hay, ¿eh? Grupo Cerencia te canta. ¿Cómo no recordarte? ¿Cómo no extrañarte, tierra linda? ¡Gracias! Yeah. Yeah. Así este homenaje al departamento de Tarija Chapoco, soy sencillo Pero orgulloso, pero orgulloso Dice sencillo, mi querido ¿cómo, es ¿Cómo, ¿Cómo estás? Sergio, buenas noches se Ay, día. perdón, Vamos perdón, perdón que ya me estaba haciendo la trampa ¿Y él quién es? ¿Me dijo? ¿Cómo se llama Ori Roja en el violín ¿Y el mal? Ori Roja ¿Y el Ori. mal? más criado, <ríe> criado <ríe> tarío, Qué gusto, felicidades Raulito Gracias por estar con nosotros, Vamos, buenas muchas noches gracias, Muchas gracias, muy buenas noches muy contento de verte después de tanto, de tanto tiempo. tiempo, felicidades por el problema aquí en la fiesta mayor muy contentos, nosotros, bueno, un poco cansaditos, como te podrás cuentita. <risa> Hemos estado el día ya festejando a nuestra querida Tarija, estuvimos allá en Brasa Chaqueña festejando. Mañana los invitamos, mañana domingo, que siga la fiesta allá en Tarija en Brasa Chaqueña. Así que vengan, muy contentos cantándole a nuestro querido departamento de Tarija. Un abrazo muy fraternal hasta allá, hasta nuestro departamento de Tarija. Y a todos los hermanos residentes tarijeños aquí en la ciudad de La Paz. ¿Cuántos años tiene La Paz, Paulito? Yo ya estoy eh, 22 años en la Ajá. Ciudad de La Paz, así que muy contento, muy agradecido totalmente a la Ciudad de La Paz, nos ha cobijado, no solamente a mí, sino a todos, a y a todos los que venimos de afuera, de todos los departamentos, así que gracias a La Paz. Por Permitir que nuestra querida y nuestro, nuestra querida Tarija, nuestro folclore, siga vigente aquí en el cielo. Exactamente, y lo hacen ustedes con el arte y con la música. Prácticamente los fines de semana en diferentes restaurantes, principalmente donde vemos parrilladas, chanchito de la cruz. Vamos a ver, pues, la calidad musical de nuestros artistas tarijeños. Claro, la verdad que se ha puesto de moda, ¿no? Exacto. Hace mucho tiempo se, se veía. Bueno, mandamos un abrazo hasta el cielo allá a nuestro querido Toñito, que él ha sido uno de los que ha iniciado esto de llevar grupos en vivo, grupo tarijeño y meter el, el, la churrasqueada, chacha a la cruz, los pescados. Ahora vemos que hay muchos restaurantes, y bueno, agradecidos con todos ellos por esta iniciativa eh, gastronómica, ¿no? Sí, sí. Que, que bueno se ha hecho muy popular en la Ciudad de La Paz, y los grupos que estamos aquí con permanencia en la Ciudad de La Paz, tenemos pues un lugarcito donde ya mostrar nuestra música y donde ganaron los pesitos, ¿no? Así y que nosotros gracias. tenemos un lugar donde comer rico y disfrutar de la buena música del sur del país. Mi querido Raulito, ¿qué le decimos a Darija en estos 205 aniversarios? No, pues que sigamos siendo una, una ciudad que queremos salir siempre adelante, una ciudad pujante... Eh, Tarija no solamente está ahí, tenemos Chaco también ¿Sí? tenemos Valle ¿Tú eres del Chaco? ¿Tarquete? Yo soy de, de, de, de, de Villamonte, Tihuispa será mi pueblo Ajá. Ah, Pertenece al departamento de Tarija Nosotros claro, muy claro. orgullosos Y bueno, sacando siempre la cara con lo nuestro Con lo que más sabemos hacer, lo que nos gusta Que es la música, el folclore nuestro Así que felicidades queridos cumpas Sigamos adelante, pechemos adelante por nuestro querido departamento de Tarija. Felicidades, Tarija, pero tenemos aquí un, uno de Tarija, de la ciudad de Tarija, mi querido Miquisito. Está, ¿Cómo estás, está? Buenas noches, muchas gracias Buenas por noches. la invitación y bueno, mandar un saludo a, a toda la paisanada. Eh, felicidades, 205 años Ajá. de, la, de nuestra, la, la, la liberación de la batalla. Eh. Entonces, muchas gracias, gracias por la invitación. A ver, ¿cómo, ¿cómo le podemos dirigir a un hermano turista cuando llega a la ciudad de La Paz? ¿Dónde tenemos que irnos primero? Aparte de ir a dormir, a, a dormir <ríe> aparte de ir a dormir, eso, eso iba a decir antes de nada, ¿no? no tarija, hay tantas, ¿sabes qué? Tarija crece mucho, que sí. hay, pero lo más tradicional que la gente, la que conoce aquí, aquí a Tomatita, aquí a San Jacinto. Sí. Es lo primero que yo sí, vi. Después que, ¿no? al, al mercado campesino, Pero aparte, a, tiene a más la, cosas. Claro, ¿no? ahí está la casa vieja, está la, está la, la viña para que vaya a sacar Ajá. una foto. Ahora hacen tours del vino, igual hacen tours Ajá. del vino, así que vayan a Tarija, aprovechen el, el, la, la calorcita para que vayan a pasear. Está cerca ahora también Bermejo. Claro. Porque quieren ir a, a poner un pie a la Argentina, está ahícito, así que. Un pie ¿no? y luego sí, sale. Vez, y sí. Sí. Claro, así que. Tarija es lindo, para ir a pasar por todo lado, hay mucha, mucha campiña, mucho todo, ¿eh? así, comida riquísima, así que bueno. Ahí, el famoso, cuando vayan a Tarija vayan ¿Sí? a probar el famoso combinado, que aquí no hay el combinado, Ajá. que es un helado, un helado artesanal, se podría decir, ah, que eso es riquísimo. ¿Dónde lo encontramos? En el mercado central. Mercado ah, central. muy bien. Ahora hay... el mercado central es que es el mejor de todo Bolivia, con. Ahí, Grades eléctricas, ascensores y demás, así que vaya, Claro, vaya, que hoy de lujo ese mercadito que tiene. Claro, Donde vas a encontrar roquetes. Ya no se paga ya con plate, con tarjeta ya te cobran? Ah, no sabía, <risa> yo aún con plata te pagaba pesos bolivianos. Bueno, vamos a seguir hablando de Tarija y nos hablaba de la rica gastronomía. Y nos, me, me traje a la una la, de sus La, la ¿no? mejor, la mejor de Tarija. ¿A qué es la paz? Ah, sí, claro. sí, harto. Rico y barato es. A ver, ¿qué me dice Negrito? Negrito le decimos con cariño aquí a Raulito A mí me dicen negro y más negro quisiera ser Ajá. He visto a muchas mujeres por este negro padece nada mentira ah. ¡Wow! Yo no, mentira Ya la bueno, y, y, no. Y me de la, Y me hablabas de la Martita La Martita, ¿ves? ahí está, pues mire van, Hágale un panecito enseguida allá claro, del los de las muy rica comida. Ahora, ahora ya le adivinó que tenemos cuatro, los platos están cabalitos y con claro. cuchara, así que ahí hay que ir a comer, ¿sí? Esta es en directa del negro y me voy, me voy allá, está el otro set porque en que me acompañe eh, las cámaras, mi querido Maxicho está acompañado de mi querida Martita y le vamos así a pasar el micrófono. Es, así es. Martita, qué gusto tenerte y muchísimas gracias por estar junto a Sabor Chapaco en el programa Fiesta Mayor. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación, muchas gracias a ti, un gusto verte, un saludo muy especial a, todo, a todos los residentes tarijeños aquí en La Paz y agradecer mucho a La Paz ¿no? porque nos ha acogido como, como dijo Negrito, Ajá. que nos ha acogido. La Paz desde que hemos pisado tierra Qué lindo, Paseña. cuántos años ya acá residente Martita ya La Paz? como 20 años 20 años, sí, ¿sí, ah? sí, como pero 20. de habernos también Ha hecho compartir de esta rica gastronomía Que tiene el Chapaco Ay. Nuestros hermanos y hermanas del sur del país Sí. Este... A ver, ¿qué nos trajo Martita? Porque nos habla Miki mucho de usted El grupo Querencia nos ha recomendado Al sabor Chapaco Ay, gracias, <risa> saben los chicos Saben lo que van a comer. Ah, bah, ellos ya saben, ¿ah? ¿eh? <risa> a ver, dentro de Oye, estamos, vos, estamos, estamos, ¿qué vamos a mostrar? A ver, Martita. Aquí tenemos el saiz y chapaco, el tradicional saiz y chapaco, muy rico, Ajá. muy, muy, muy rico. Tenemos el chanchito a la olla. Ajá. Chanchito este es a la olla. uno de mis favoritos, sí. el chanchito a, la olla. chanchito a la olla Aquí tenemos el ají de caritas Ajá, el, ají de, el ají de caritas es un plato muy especial Ajá. Es con cuerito de chancho, con cabeza de chancho ¿Plato de, de la papa. mañana, de la tarde, de la noche? Desde, de, atendemos a partir de las 11 de la mañana Los fines de semana encontramos una variedad de platos ah, qué rico. Típico de Tarija Aquí tenemos la ranguita. Otro de los la platos tradicionales. tradicionales de ella de Tarija y el famoso vinito Acompañado de vinito. Siempre, siempre, siempre acompañado de un Salud vinito Saludos y Maxicho va a empezar a preparar un aperitivo Usted se trajo comidita y nosotros le vamos a invitar un riquísimo aperitivo ¿No es así, Maxicho? Así es, así es, así es Un combinadito de varios... Frutas con un vinito con sidra, eh, oh. vinito blanco, vamos a agregar en la jarrita, por favor. ¿Qué es lo que estamos agregando, queridos amigos? Ya apunten, apunten, en una jarrita. Muchos decían en casa, queremos elaborar, pero no un vasito, sino varios. Sí, porque aquí tenemos varios. Ah, así que ya tenemos que van a jarrita. A ¿Qué es lo que hemos agregado? Hemos agregado cinco citas de lo que es sidra, hemos agregado. Con estas son 7 oncitas de lo que es nuestro vinito, vinito blanco. blanco. Vamos a agregar nuestros juguitos. Tenemos juguito de naranja. Muy bien. Tenemos 10 oncitas. ¡Qué rico! Vamos a hacer la mezcla ya nomás. Queridos amigos, aquí tenemos juguito de manzana. ¿Puede ser natural o no de botella? También natural, botella no es problema. Y por último, que lo que vamos a agregar es... Frutilita para darle ese sabor y ese toque al último, y vamos a hacer la mezcla respectiva. ¡Qué rico! Ahí está. Después de compartir un riquísimo plato, un riquísimo Absentativo, usted me decía. ¿Cuánto hemos agregado de a frutilita? Ver. Solamente cinco citas. Ahora la mezclamos, facilito, queridos amigos en casa, estas mezclas. Y estos combinados ustedes los pueden realizar para invitar a los amigos. Exacto. Y el día de ayer seguramente estuvieron festejando porque esos ojitos están medio picarones. <risa> ¿No ven? Martita, ya, a ver. En eh, mañana, domingo, ¿a partir de qué hora estamos en tu restaurante? A eh, las 11 de la mañana. Ajá. Ayer también, este, ayer sábado. Eh, sí. Eh. Había un poco de festejo, sí. Ajá, qué sí. lindo. Entonces, hoy, para mañana domingo, tenemos lo mismo y invitamos a toda la clientela. ¿Cuántos platos a la carta vamos a tener para, el, para que la gente vaya con la familia y pueda elegir? Bueno, yo como esto, yo como esto, porque cada uno tiene un. Gusto tenemos diferente. una variedad. Ajá, ahí está. Una ver, variedad. Sí. Tenemos el queperí. Ajá. Tenemos el chanchito a la olla, costillitas de chancho, el saisi, ají, el ají de carita, la ranga, el picante mixto Ajá. Sopita de maní Ay, qué rico su sopita la, de maní Sí, sí. Todo eso también hay mañana Exacto, bueno, mientras usted disfruta tenemos otra invitada que nos acompaña Y ella también es en el, en el departamento de Tarija y para mí es un honor tenerla se vino con este atuendo que hace que represente su tarija, ¿no? Estas mantillas bordadas hermosas Que prácticamente cuando las vemos ahí y decimos Ah, pues es una hermana del sur del país Está con nosotros, por supuesto, la señora María Nélida Cuña Quien es directora de ejecutiva de la Lotería Nacional Que es tarijé y viene desde el sur, bueno, es trijeña y es del sur del país Por favor, el micrófono, mi querida Martita, le voy a dar la cordial bienvenida Señora Nélida, qué gusto tenerla, Nélida Bienvenida ¿Cómo Felicidades antemano y qué placer tenerla acá en el programa. No, ¿cómo estás Lidia? Muchísimas gracias por la invitación, un saludo grande a todos los que nos están viendo a través de este programa tan prestigioso y así mismo pues ayer estábamos ya de aniversario y como sí. todos los chapacos tenemos que rendir homenaje a nuestra tierra no eh, no sé si tú sabes Lidia eh, estamos el 14 de eh, abril es el día de la tradición tarijeña Ajá. donde todos los chapacos debemos vestir con un atuendo especial de Tarija no Qué lindo. y es por eso que siempre nos venimos pues este vestidos también con esta mantita que Ajá. Simboliza nuestro nuestra cultura. Nuestra De repente tradición. uno se pone y dice: Bueno, este es mi departamento, ¿no? Si bien estás radicando en otros eh, departamentos o en otro país, siempre llevas tu cultura, eh, tus raíces ahí contigo. Así es y yo creo que tarijeños Estamos en todo, ello hasta en Estados Unidos Hay tarijeños, Ajá, ¿sí? estaba yo en la Embajada de Argentina Y en Buenos Aires Hay artísimos chapacos también Ajá. Que nos encanta vestir con nuestra cultura Nuestras camisitas, nuestras mantitas Y por supuesto siempre alegrando Las entradas ¿no? de, de, de las fiestas Grandes juntamente con todas las culturas Bolivianas también que existen ¿no? Es una unión muy bonita Que eh, siempre el tarijeño es alegre Cantor ¿no? Pero en el departamento de Tarija eh, hay 11 municipios Ajá. y 6 provincias, y en los 11 municipios tenemos diferentes culturas. Ajá. Somos chapacos, Seguro tú los conoces de las polleritas, Ajá. ¿no es cierto? Pero yéndonos más al sur, ya son guaranís, ¿no? En la provincia de Comnor, por ejemplo, ya visten con. Eh, tipo y con Ajá. sus rositas y las yéndonos rositas pochi, las rositas es, pochi, sí, es otro tipo ya de baile, ¿no? Ajá. Y yéndonos más allá estamos ya en el Chaco, ¿no? Y el Chaco es ya otro tipo de vestuario, ¿no? Los vestidos, los zapateos, Ajá. la parriada, el pescado en Villamontes, claro. ¿no? Entonces es una mezcla diferente de cultura, hasta nuestro hablar ya es diferente también, Ajá. del chaqueño con el chapaco. El chapaco es un poco más lento. Y el chaqueño, pues es un poco más tirado a lo gaucho y tirado a lo de Santa Cruz, digamos, ah, ¿no? Al medio está, entonces ha adoptado otro tipo de que tenemos tres chacos en nuestro país, ¿no? Así Estos es. Chaco tarijeño este el Chaco Chuquisaqueño y el Chaco eh, de Santa Cruz, ¿No? Claro. Así que ahí estamos, pero mostrando nuestra cultura, y hoy brindándole este homenaje al departamento de Tarija, y bueno, este mensaje, y el saludo a sus seres queridos allí en el departamento de Tarija, ¿De qué lugar de Tarija específicamente es usted? Yo ¿Media? soy de la provincia Ocomna, del municipio de Entre Ríos, de donde soy, de la zona guaraní, así que les mando un abrazo grande a todos los chapacos en este día tan especial, sigamos en unidad trabajando sí. en el el desarrollo de nuestro departamento, ¿no? Con ese carisma, con esa amistad y esa alegría que nunca se pierda de todos los tarijeños. Y yo sé muy bien que mi querida Nélida tiene una, muchas aptitudes, como todos los tarijeños, y una de esas es pues, ser cantante. Nélida, hoy vamos a dedicarle una estrofita de un temita de repente. <risa> Me a haciendo ya lo que Pero te claro, preparando. entonces primero, primero de no. la ¿Cuál es la bebida oficial de Tarija, Lidia? La loja. No, la bebida oficial de Tarija es el singani, el chuflay. ¿no? Ah. El chuflay es la bebida oficial de Tarija. <risa> <¿Vos>, <risa> favor, buena, y los por platos favor. típicos, pues, uy, con esto ya no voy a poder cantar. Ya. No, ¿cómo <risa> que? no. Va a cantar gracias. Y va a cantar va a, te... a mi lado, por favor. Y las verdades también va a cantar. Eso, ¿ah? sí. <risa> Muy y bueno, delicísimo. ahí, ahí nos, traje, nos trajimos un poquitito de su gastronomía en nuestro sede del programa Fiesta Mayor. Sí, qué delicia. Y un aplauso para todos los que realmente difunden ¿no? la comida. No es, no es fácil, Lidia. Uno los ve ahí preparados los platos, Ajá. pero no es fácil preparar como lo preparamos en Tarija Exacto. en Tarija hasta el ají es diferente, en Exacto. La Paz es diferente entonces tratan eh, de sacar el sabor de Tarija, pero a veces no da tanto por los ingredientes y se dan y las. Y la altura además. Claro, y la altura. Y se dan las mañas, digamos, de traerse desde Tarija, ¿Sí? los ingredientes para hacerlo en La Paz, en Cochabamba, en diferentes partes del departamento, ¿no? Qué diferente es el sabor, principalmente del ajicito, allá en, yo, yo me fui hasta el Chaco Chuquisaqueño, que el ajicito de este lado del, del, del departamento de La Paz, totalmente diferente, diferente. y bueno, sí lo entiendo. En hasta cuanto... el chuño aquí es diferente. Ajá. y el chuño de Tarija igual es, se lo prepara de diferente manera y bueno, uno está acostumbrado, para dar para mí me encanta mi gastronomía de Tarija Ajá. y por supuesto pues este valoro mucho a las em, hermanas tarijeñas que están en departamentos como aquí la compañera de La Paz que hace estos platos típicos y sigue manteniendo no ese saborcito chapaco y si le tendríamos que dedicar un temita a Tarija, ¿qué le cantaríamos aquí tenemos al grupo ah. Querencia en vivo para acompañarla sí, pues los de Querencia, qué bien Ajá. felicidades, ellos paran difundiendo nuestra música todo ello no y eso es bueno de destacar todos Ajá. nuestros grupos tarijeños no y A al ver, margen pasito. de los tarijeños también este hay paseños que ya se adhieren al grupo también sí. no Por porque ejemplo, les gusta nuestro música que es uno él es, Ahí está, ¿ve? es nacido en la paz Ajá. es violinista pero well criado en tarij y me dicen mal criado <ríe> Desde sí. bueno, que se fundó el grupo, han habido siempre eh, personas que no siempre fueron integrantes o músicos que eran de, de Tarija. A tarija, ¿no? Eh, Huáscar aparece con el que más fundó, él, él nació en Azurduy, pero se creó en Tarija y uno de los grandes sí. expositores de la música del sur del país, ¿no? Sí. Y después aquí hemos, hemos tenido siempre músicos de La Paz, de, de Tarija, Chaco, hemos tenido algunos que por ahí de contrabando le hemos hecho unos gauchos. Pues. <risa> Esther Marisol, por ejemplo, es Marisol arigenia, también ¿no? Claro, claro, siempre integrando mediante la música, obviamente a cada uno de nuestros hermanos departamentos. Entonces, Ahora sí, Nélida, me va a complacer con un temita. Un temita, ya. Vamos perrito. a pedir a Querencia, a ver en re Mayor, a que nos pueda tocar Norita. A ver. Una, una cueca muy antigua y tradicional de todos los tarijeños que, que la cantan canto con este y con este. Claro. ahí está Yo la <risa> ahí está la Para nosotros es un honor tener la querencia también. Muchísimas gracias. Ahora sí llegó el momento de saborear estos sabores chapaco. Por favor, aquí está Yamartita con los cubiertos y que se venga querencia, por favor, después de compartir la música. El arte, por supuesto, vamos a saborar estos riquísimos platos. A ver, ¿de cuál se antoja oh, mi querida Nélida? Los, los vinos, más que todo. Mira ahí, seguramente vino, es un divino, vino paterito, dulce ¿no? Alimento que claro, un vino paterito. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el vino, querido? Vino divino, dulce alimento. ¿Qué haces allá afuera? Vení, métete adentro. Ah, muy bien, ahí está. Pasen, por favor, pasen. Vamos a, eh, a disfrutarlo, Nélida, por favor. Vamos a calificar? Ya. Yeah. Por favor. Eso. Ahí está, a compartir, Sergio. A ver, a ver. Ay, qué Bien, rico. vamos a ir por este lado, a ver. Para nosotros está en la olla, dice, para el Max, para mí. ¿Ah, qué tal? Okay. ¿Sí? ¿No es verdad, Martita? Sí. En la olla, dice. Ahí, ah, ahí está, el Ay, premio ¿Qué tal, Nelida? Uh, es el primer soy, sí, que pruebo, sí, tal cual. A ver, sí. Ah, sí. A ver. Sí. ¡Ay, qué rico! Es, es tal y cual como se... Se, se prepara ya. Mejor. He probado en sí. diferentes lugares que hacen de tarija, pero realmente muy bueno. Felicidades, Felicidades a sabor chapaco. ¿Qué tal? A ver mi querido negrito, ¿qué tal? ¿Cuál, ¿Qué platito probamos? ¿Es carita? Está Delicioso. Yo, yo probé el chanchito. Está muy rico, la verdad, muy recomendable. Ajá. A Después, ver, salsecito le vamos a tirar claro. el Claro. Adelante. Que el tarijeño es pues de buen diente. Oh. Mira, no así me lo han dejado la ranga, mira, ya no han dejado. Mira, todo se ha <risa> No, hay, hay más, hay, hay, hay, hay para todos. ¿ah? ¿Y qué tal si mientras vamos disfrutando de estos riquísimos platos eh, tarijeños, haciendo la invitación, por supuesto, que mañana domingo, a partir de qué hora, Martita? Mañana domingo, a partir de las 11 de la mañana, tenemos una variedad de platitos. Ajá. Les hago la invitación muy cordial a todos, a todos los, mis clientes, bueno, a todos los comensales, ¿no? Ajá. Y pasen por el restaurante. ¿Qué es eh, ubicado dónde? En la avenida Simón Bolívar. Ajá. Eh, un de las velas, una media cuadrita hacia el estadio. Ah, muy bien. Hemos, en plena avenida. En plena avenida, sí. Ahí estamos, Martita. La, mañana, mañana, ¿a partir de qué hora? 11 de la mañana. Muy bien. Realmente hay que... Ponderar mucho el nombre de este vino, ¿eh? Quita calzón se llama. <risa> ah, sí. Ah, ¿en no no serio? sé que a mí me quiten pantalón y... <risa> <risa> Riquísimo este vino, músico, no músico. ¿eh? Claro. Eh, ¿qué tal si nos vamos a la pausa porque queremos que lo disfruten <risa> nuestros, con nuestros eh, invitados acá de estos riquísimos platos. Y enseguida, enseguida volvemos con más de su programa Fiesta si Mayor. Pausa, ya volvemos. Buen provecho, ¿ah? ¿eh? <risa>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 Estás viendo. Fiesta Mayor. Seguimos protegiendo Tarija, señores. la Querencia en vivo, sí, señor. Adelto. En el corazón de la flor. emoción la que se siente volviendo de él. Señora Narida, nuevamente nos no, hemos eh. oh, oh, oh, cansado. Qué linda, no, felicidades. No, gracias. Visto es más ritmo, ¿no? más, sí, movido. más ágil. La... Aquí sí. un poco es más lento, las más coquitas. coqueteo. La cuequita siempre son diferentes. No tarija, la paz en los departamentos de diferente manera lo bailan, pero igual es cueca. Ya exacto. ¿Qué <risa> le decimos a su churra tarija en este 205 aniversario? No, en estos 205 aniversario mandarles un abrazo grandísimo a todos los tarijeños y que, bueno, eh, sigamos trabajando en unidad para el desarrollo de nuestros pueblos, para el desarrollo de nuestro departamento y, por supuesto, siempre llevando nuestras tradiciones, nuestras culturas a donde quiera que vayamos los tarijeños, ¿no? Con esa picardía y esa alegría, como siempre. Mil felicidades a todos. Un abrazo. Eh, no me sé o sea, ah, pero igual. <risa> Cuando yo quiera me paro <risa> ¿Solo, ese? <risa> Solo ese Muchísimas gracias Y bueno, hasta otra oportunidad para seguir hablando más de Tarija Gracias Nelly no, por acompañarnos. Gracias, gracias a ti, gracias por este día tan especial De poder darnos música eh, Gastronomía ¿no? Nuestra bebida, muchísimas gracias a ti Lidia Por ayudarnos a difundir todas nuestras tradiciones de Tarija Muy bien, muchísimas gracias Y nosotros continuamos con más música Música nuevamente en escenario en su programa Fiesta Mayor en este sábado, Querencia. Se viene una nueva Querencia en la composición de Boris Rojas. La Fierruda se llama. Ya se viene prontito. ¡A Qué tal? ¿Ya probó los platitos, mi querido Max? Sí, sí, sí, rico, sí. Tarigeño. sí, sí, el seis La verdad, la verdad, único e imparable. Exacto, y bueno, acá lo estamos eh, viviendo Un pedacito de Tarija Junto a su gastronomía, junto a su gente Junto a su arte y a su música Obviamente, uno se acompaña Y por supuesto, les vamos a invitar a nuestros hermanos Joder, Artistas pasen, de Raúl, a Miki Aquí al bar, Gracias. para que nos pueda hablar un poquito no dale la más, cumpa. más de Tarija Que nos pueda Exacto. hablar de sus costumbres De su tradición, de su cultura A ver, Negrito, háblanos un poquito De la primera vez que llegaste a La Paz ¿Qué es lo que más extrañaste de Tarija? Cuando bueno, la primera vez que llegaste acá, y quiero, diría, que, me quedo? quiero ser honesto porque eh, ya, an, ser honesto. antes de llegar a, aquí a La Paz Ajá. estudiamos en Sucre. Estaba en Sucre Y bueno, yo no, no, no, no he crecido como él, ha tenido la, la, la, la dicha y la suerte de vivir muchos años en la ciudad de Tarija. Ajá. Yo te explico que soy un poquito más del lado del Chaco, más, más del lado de Villamón. Tihuipa, pues, estación se llama mi pueblo. Entonces, de ahí hemos mirado al colegio, el colegio de la Universidad de Sucre, Ajá. que es donde, donde hemos fundado Querencia. Allá estábamos, eh, nos tuvimos la oportunidad de conocer con Huáscar Aparicio, sí. que en paz descanse, él ha sido uno de los fundadores también Y con él pues he tenido la oportunidad de imaginariamente con sus composiciones, con sus letras, viajar hacia Tarija Tuve la oportunidad muchas, muchas veces de ir a Tarija y una anécdota mía personal era que dije algún día voy a ir a, a cantar un 15 de abril a Tarija Quería Ajá. ir, nunca tenía la oportunidad de ir un 15 de abril y aquella, aquella oportunidad viajé cuando integraba los canales del Chaco, Ajá. aquí le mandamos un saludo a Omarcito Valdivieso, a todos los chanos de, de los canales del Chaco, con quien compartimos, compartimos también con mi compadre. Claro. Y, claro. Compadre buena temporada. y bueno, fuimos a Tarija y siempre es un gusto desde la tranca salir hasta Tarija y ya sentís llegando ese aroma allá. A, a Alegría, a, a Vino, a Saice, a, a Alegría, a todo eso, ¿no? A tamalito, a, sus a Humita toda, ¿eh? y a algunas chicas muy lindas. Las sí. <risa> tarijanas son muy lindas, las tarijanas son muy lindas, por favor. Entonces, eh, he tenido la oportunidad de varias veces a Tarija Ajá. y tenemos ahora también en el grupo un, un tema que le hemos que me lo dedicado, una composición que, que me pertenece, que se le he querido dedicar a, a la ciudad de Tarija y a muchos compas que que tengo de amigos allá claro. Tarija, y es lo más lindo, así que Tarija es Tarija, no hay que más que decir, ¿no? Pero claro, que no ha llegado Tarija de lo que se está perdiendo, tuvimos el honor de conocer este maravilloso departamento, pero principalmente su gente, que es tan cariñosa, tan amable, y que te recibe con los brazos abiertos, Miki. Bueno, sí, sí, así es la gente de Tarija así... Es amable, si vos le dices dónde queda tal lugar, te agarras de la mano te lleva. Ah, uh, poco mal. cambio, de que donde queda, te mandan al alto. ¡Al <risa> alto! <risa> y bueno, ¿sabes quién? Con... <risa> recto vas a doblar. Yeah, bien recto vas a doblar. <risa> <risa> en, en, en el poder de la que hemos tenido en, en la dicha de conocer muchos lugares de toda Bolivia. Y, claro. Y todo lado es lindo, todo Bolivia es lindo, así que... Pero en Tarija tiene su particularidad, ¿no? O sea... O sea, la chispa de Chapaco, Si no está uno que canta, no está uno que, que, canta, o está uno que te clama, uno que hace chistes, sí. es uno que baila. Sí. A mí, la, la verdad que tomé un taxi allá en Tarija, pues, siempre me tomé un taxista que hacía su aroaro <risa> o su chiste. Realmente, sí. un, y que te habla todo el rato, te dice, sí. usted puede ir allá, usted puede ir allá, y lo llevamos. Y no sé qué eh, cariñosos son la gente allá en Tarija. Sí, la gente tiene, es lo lindo de ir a Tarija y, Ajá. bueno, como te digo... Lo, lo, lo más chulo para mí es llegar a Tarija y siempre irme al Mercado Central. Ajá. Porque ahí encuentro lo mejor, lo más lo más típico que puede haber. O, o irme a Isito, a San Roque, tomarme una loja, comer una empanada blanqueada. Exacto. Así que tiene esas tiene cosas. Chirriadas. Le, ¿no? Las chirriadas. Las chiriadas estamos por, por, en el lado de San Jacinto, ven las chiriaditas O las humintas que hacen, ¿Sí? que son distintas a las que hacen aquí. Claro, claro, claro. Eh, eh, entonces, porque... es en toma... <risa> con voluntad lo hacen. Entonces, es lindo, ¿no? Es lindo y... Claro. Y se extraña siempre porque um, uno cuando, cuando crece en Tarija, siempre hay como está el jardín y demás, siempre hay una planta de durazno, sí, un sí. árbol de durazno, un árbol de higo en Tarija, así que yo extraño, cuando salí de casa extrañé eso, no el, el olor a, a mate, a mate para el desayuno, a mate, Exacto. el pancito de San Lorenzo, que tiene su olor, su característica que es muy riquísimo, y o si no saliste a, a, a tu jardín sacarte un, árbol, un durazno del árbol, comer... Tiene sus cosas que uno extraña, ¿no? Entonces, cuando uno va a Tarija siempre eh, nos ponemos así como que... Melancólicos. melancólicos si después alcohólicos. De tarija, de tarija yo me imagino el paraíso, ¿no? Bueno, yo, ¿sabes qué? Tal cual, pero, pero ¿sabes qué? Yo pienso que cada uno de donde nace tiene que sentirse orgulloso. Pero su claro. Tío. Hay una cueca muy linda que se llama Identidad, que la fuimos a grabar a Salta con un gran cantor. Eh, eh, eh, fundador de los, de los Luceros del Alba, que son un grupo pionero en Tarija, que se llama Identidad. Entonces, es ala de lo lindo, del de orgullo que uno tiene que sentir, de dónde es, ¿no? O sea, y, y eso, los chapacos nos sentimos muy orgullosos. A mí me encanta que me digan chapaco, ¿no? La gente de chapaca es la gente del campo. Pero ¿Sí? a mí me encanta que me digan chapaco. O sea, no, soy, no soy del campo, pero me encanta. O sea, es chapaco. Sí, soy chapaco. Claro, ¿eh? Entonces, es, es lo lindo. Sí. El, es lo lindo nomás el, el tener la... Tener la el orgullo de ser de, de, de, de sobrevivir. Yo soy. Yo me considero 100% chapaco, así que soy orgulloso de ser tarijeño. Qué lindo. Sobre lo que él este, está diciendo, no sé de quién le corresponde el aro, pero decía, ¿no? Cuando un tarijeño se muera, se va directito al infierno. Ah, sí. ¿Para qué quiere para eso si en Tarija está viviendo dice. Ah, pero claro. ¡Oh, ¡Oh, y bueno, lo, lo vamos a presentar al tercer integrante. Rob aquí Robert. nuestro, nuestro Cupa Boris es ese, nacido aquí en la ciudad de La Paz, pero es mal criado en Tarija. Ah, mal criado. Todo lo que allá tiene mi a ver, Boris, a ver, Boris a bueno. todo lo contrario. Nacido en La Paz, pero criado en Tarija. A ver, Boris, ¿qué le bueno, pasa? Buenas noches buenas primero no, y bueno, sí, como dijo el compañerito, tuve la dicha de crecer en Tarija, viví más de 12 años allá. Ajá. Me fui chiquitito, hace cito. Sí, chiquito, pero... Total, es que crecí a lo ancho, <risa> crecí a lo ancho, pero bueno, y bueno, así me crecí en esa cultura, es un, es un paraíso, la verdad, de, bueno, como quien dice, el tarijeño nace donde quiere, creo, ¿no? Ay, está, es, qué bueno, qué bueno, el tarijeño nace donde quiere y se siente tarijeño, ¿eh? le da la gana y sí, me siento muy, muy arraigada a Tarija, claro, yo sí, de nacimiento soy aquí en la Ciudad de La Paz, Ajá. pero me siento muy, muy de Tarija yo. Hablando de tradiciones y costumbres, ¿qué es lo que más te gusta? No, todo, todo, todo, todo todo de Tarija, el, la gente, el clima, la, las costumbres que hay allá, cómo la gente, igual eh, la gente sigue, conserva las costumbres, sí. las practica hasta el día de hoy como hace muchos años atrás, quizás un poco variado en algunas cosas, pero eso es lo que se rescata mucho de Tarija, que la gente festeja el jueves de compadres, de comadres, carnavales, el martes de albahaca, la época de la Pascua, la época, la época de San jo, que todo sigue intacto ahí en Tarija. Y, es la, y la gente es muy aferrada a su tradición, es lo que más me gusta de Tarija. Qué lindo. Y mi querido Sergio, paseño, pero imagino que viaja muchas veces a Tarija. Claro, buenas noches, Sergio, antes que nada, sí. Hemos viajado muchas veces, aparte, como buen boliviano tienes Ajá. que saber tocar todo, todos los ritmos de todos claro. tus países, de todo tu país, ¿verdad? Claro, qué Entonces, le decimos eh, a todos nuestros hermanos tarijeños. Contento aquí estar eh, acompañándolos a ellos. Y hacer la música de Tarija bonita también. Y me gusta mucho. Qué lindo, muchísimas gracias, mi querido Maxicho. Claro, Miren los aperitivos. Amigos. Por favor. Más para ah, nuestros muy invitados bien, especiales. Muy bien, muy A ver, ahí está. Han bien. estado pidiendo contactos de Max de los muchísimos sí, aperitivos gracias. que he ido realizando para nuestras invitadas. Max, y para la gente que nos quiera solicitar eh, mediante tu, bueno, tus servicios en esta ocasión. Ya saben, claro que sí. Antes, la receta, ¿qué es lo que hemos agregado? ¿Qué es lo que hemos elaborado en esta copita larga? Lo siguiente, una onza y media de lo que es el cinganito, hemos agregado tres onzas de lo que es el juguito de manzana, hemos agregado un chorrito de, pongámosle media onza de lo que es juguito de frutilla Ajá. y hemos mezclado con eh, media onza de limoncito en la coctelera. Y aquellos que no tienen en la coctelera en la licuadora, pero sin el hielo, Mezclamos en el hielo y es lo que es Lo que tenemos acá es un chorrito de Blue Curacao para darle esa tonalidad Y ese saborcito, hermano Muy rico, realmente Así vamos a hacer Aquí vamos a hacer así Nosotros decimos así Trago que me haces daño, de a poco te voy dejando Venite aquí a mi lado Que te lo digo jugando ¡Salud! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Tarija! Bueno, toda la semana he estado con actos cívicos importantes allá en el departamento de Terija como en los diferentes departamentos que han brindado su homenaje a los residentes tarijeños y en el mundo entero, pero nosotros queremos seguir disfrutando de más de esta agrupación que nos acompaña hoy en vivo, en esta noche. Querencia, por favor nuevamente en escenario, Gracias. mi querido Raulito Sergio, Miki, y bueno el malcriado, ya se me quedó con ese apodo <risa> para que, para bueno, seguir disfrutando de su arte, de su música, que es singular, ¿eh? que en la ciudad La, de la Paz. La que sí, felicidades chicos, felicidades a la gastronomía original, sí. el 6 tarijeño Ajá. y los demás platitos. Bueno, nos vamos, más música, unas cacharpayas junto a la agrupación Querencia. ¡Bravo! Viene una nuevita que ya sale en el disco de Querencia abrazando la vida y este ritmo tan tradicional de tarija, la cacharpaya. Este tema que le pertenece a Álvaro Quisber, la Churita dice. Sí,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 Seguimos con su programa Fiesta Mayor Momento de brindarle homenaje a todos nuestros Hermanos tarijeños, pero en esta ocasión Con los compositores Por favor, ¿Sí? empezando un... desde quién Sabia? A ver, vamos a hablar eh, de este Compositor eh, tarijeño ...reside igual mucho tiempo aquí en la ciudad de La Paz... ...ha sido parte importante de los Canarios del Chaco... ...él es Freddy Valdivieso... Y ...lo hemos tenido con él acá. ...y lo hemos tenido también acá sí. en la música... ...hemos disfrutado de su alegría, de su carisma... ...pero ahora vamos a hablarle también de las composiciones... ...que él tiene como tarija... Y nos vamos al sector compositores... ...junto a Freddy Valdivieso. Ah bueno, soy un compositor... ...vengo desde Tarija, del gran Chaco boliviano... ...y hace como 40 años que entre ides y vueltas llegué a La Paz... ...vengo de una familia de músicos, de cantores... ...seguramente conocen a Esther Marisol... ...a Omar Valdivieso y a Beymar Valdivieso... ...y quien les habla, Freddy Valdivieso... Eh, ...hace 40 años más o menos llegué a La Paz... ...exactamente no sé, no, no llevo muy bien la cuenta... ...y me vine con, por la invitación de mi hermano Omar... ...y llegamos a La Paz... a a cantar nos contrataron en una peña que se llama Peña Naira y nos quedamos nos quedamos a... Nos, nos encantó La Paz y aparte que en el Chaco en esa época no había este trabajo para los músicos y en La Paz no, no, nos recibieron con los brazos abiertos desde entonces nos quedamos extrañamos el pago pero La, la Paz este la ciudad ciudad grande creo que en esa época era la, la primera ciudad entonces eh, donde Encontramos amigos, encontramos gente de allá, encontramos gente de todo el mundo acá, entonces eh, en las primeras semanas ya teníamos gente que, que nos hablaba, que charlaba con nosotros y aparte que teníamos la posibilidad de grabar discos acá en esa época y más que todo por el trabajo, había, teníamos donde tocar teníamos en las buenas épocas había hasta cinco peñas por noche, seis peñas por noche sabíamos tocar con diferentes artistas y la amabilidad también de los grupos ahí conocimos a Pepo Murillo, Los Chasca eh, y otros artistas, Los Genios eh, claro nosotros en esa época con 15 años, mi hermano Beymar eh, menos con 12 años entonces y, nuestra idea siempre ha sido este, ser cantores, hacer música, componer y, y le hemos mentido a la mamá también porque la mamá decía, "Venganse, y nosotros, no, estamos bien acá. Así que nos dejó, nos vinimos la verdad solos, sin papá, sin mamá. La pobre se quedó sola con la tristeza en el ya no resuena la caja El Erken y la guitarra Se cayó la camache Y el lamento de la caja ¿Dónde se fueron mis hijos? se pregunta con dolor. Era cuando mis paisanos se iban a trabajar a la Argentina en aquella época. Esto la compuse el 82. Es una chacarera que, que la grabó mi hermana, ayer, que le hice para el chaco. Linda chacarera, alegre salvaje, surco y paisaje del imponente Aguaragüe. Grabadas tengo como unas 120 y debo tener unas, unas 300 composiciones que están ahí guardaditas. Y bueno, y tenemos como 20 temas que ya van a salir en, en dos CDs en, si en estos días. Me gustaba eh, Canales del Chaco 2, este, cuando estuvimos con Weimar, con Weimar, con Omar, estuvimos los tres buenos años. Es solo una guitarra, un bombito, era donde hemos viajado por todos lados y donde, donde estábamos en todos los festivales y salíamos afuera a otros países y creo que ha sido la mejor época pero ya como, como cantores eh, más o menos el 87, el 90, hasta el 90 eh, ya hacíamos voces, cantaba Omar, cantaba Weimar, eh, teníamos otro amigo Pedro Flores y con quien les habla entonces teníamos, teníamos un grupo ya muy bien conformado con, con, con todo lo que se necesitaba. Exactamente hace 16 años, eh, seguramente ustedes conocen a Robito Rivera, que era, que tocaba con nuestro amigo Pepe Murillo en esa época, él se vino a cantar con, con Freddy Valdieso y hicimos Lulares de Sur los dos. Eh, no sé, siempre me preguntan por qué me salí de Los Canarios, yo siempre les respondo y sinceramente, gracias, gracias a Dios me salí, porque me va mejor musicalmente, me va mejor eterna primavera mi flor de azucena mi niña morena de amor angélica con tierna sonrisa y suaves caricias mi niña pequeña mi dulce libertad, te amo como amo a un niño a su sueño, como el ave a su vuelo, como el beso eterno de las nubes al cielo. Te amo, cual pica flor a la rosa, como al rocío la hoja, como a la vida misma. Yo te amo, vida mía. ¿Libera? Para mi hija, pedir a, a, a los nuevos compositores, a los nuevos artistas Que hay que aguantar todo esto, no tenemos mucho apoyo los artistas Pero si no somos nosotros quienes le cantamos al país, no habrá Entonces, hagan música, todas, todas mis canciones para, para el público Pero hay, hay, hay un tema en especial que que no es de los que, no es mío, pero que me gusta, y me lo piden. En el barrio de Asunción, gente viene y gente va, va sonando el tambor, la galopa va a empezar, desde febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. ¡No lo Ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Y bueno, vamos a seguir con la familia Valdivieso, que ha sido una de las familias que ya hace muchos años ha llegado acá. Hablamos de Omar eh, Valdivieso, este. Freddy Valdivieso, Esther Marisol, oh. mi querido. Beymar Valdivieso. Y en esta ocasión te vamos a compartir la historia que tiene Omar de su vivienda acá y de sus composiciones. Con Omar hemos trabajado mucho tiempo. Sí, mi hemos, querido estado, hemos estado buen tiempo con Omarcito. Un abrazo a él, papá a querido. Distancia. Se te estima mucho, hermano. Exacto. Y hoy vamos a hablar también junto a este gran compositor boliviano, Tarijeño. Nos vamos con esta nota nuestros compositores junto a Omar Valdivieso. Eso. Muchas gracias, bueno, eh, saludos para el programa, todos los televidentes. Omar Valdivieso Segovia, del Rincón San Antonio, Cantón de la Cueva, provincia Ocono, del departamento de Tarija. Un nombre sencillo, un nombre de campo, un hombre que le gusta el, el violín. Yo creo que voy a morir con los canarios del Chaco. Eh, en Yacuiba había festivales intercolegiales. ...y bueno, eh, supuestamente habíamos ganado cuatro changuitos allá, este, Sisto Arias, eh, Waldo Rocha, que en paz descansa... Eh, ...y Tito Navarro y Chimia Mar Bolivieso... ...habíamos ganado el festival intercolegial y luego nos llevaron a Oruro... ...y luego nació el sueño canario, para que el canario trine y lleve el mensaje del chaco boliviano... ...para que no se hable solamente de la, eh, de la guerra también de la chescarera, también de la música y de nuestras costumbres. Con la grabación de un disco acá en Discolandia, en La Paz, una señora que tenía una agencia allá en Yacuiba, nos escuchó por radio tocar dos temas instrumentales. No sabíamos cantar en esos años. La música de Yacu era más instrumental. Y de casualidad pasamos por esa agencia y me dice, jóvenes, jóvenes, ¿ustedes son los que tocaron al la radio? Porque estábamos con los instrumentos nosotros la mano, sí, y no quisieran ir a La Paz a tocar a Peña Naira, yo ni idea tenía que era, cómo no, ya vuelvan en 10 días, volvimos, tardamos un poco, la, la carta ya había vuelto ya con la respuesta positiva, de esa manera llegamos a la ciudad de La Paz, me encantó La Paz y entonces había que meterle, eh, eh, como, como decimos en el potrero allá, ¿no? Hay que meterle puya al güey para que siga adelante, para que salga el canto. Y aquí me, me tiene Lidia, 43 años ya, ¿no? Pero ahí hemos entrado también con un, con un aire nuevo de la música chaqueña y, y nació ¿qué? el guaño chaqueño, que nació el... Y las fraternidades, las entradas universitarias han servido muchísimo y hemos tenido la suerte de estar de un comienzo eh, en las entradas de acá en la Ciudad de la Paz. Y de repente eh, íbamos por decirte aquí a vaya o, o al otro lado, digamos, a que te digo, o Yuni, cuando de repente nos quieren valer, nos quieren valer. Todo el mundo se puso a bailar chacarera. Impresionante entras a una discoteca en la ciudad de La Paz O en cualquier parte ahora ya del mundo Vas a escuchar música chaqueña ¿no? Gratos son los recuerdos Que en mi alma llevo A ti querido Gran Chaco, siempre te Recuerdo Añoraba a mi pago y a Y a mi chaqueña, ahí está, esa cueca Algo, ¿no? algo, algo En el cielo las estrellas En el Chaco el algodón Y en mi pecho mi negrita, dueña de mi corazón Sí, añoranzas como esta Cueca michaqueña y, y después este pasé, hablando de otro tema por ejemplo la Algadovera, antes que existan los canarios pues yo me iba a, a Chaco adentro donde fue la guerra y tenía ahí una familia muy amiga era familia de, de, de, de sixto aries y de doble aries y ellos igual me llevaban por el violín por la amistad y todo y ahí conocí una, una china bajeña china decimos a la jovencita ¿no? y bueno, este vino y... a tocar ahí en un jeep, bajo el algarro, porque tenía como 20 perros malos que querían morder y no se tocaba ahí, ahí ¿no? Los carnavales yo la conocí, a mi china donosa allá en dormirí Falleció mi madre y después nació esta cueca para ella. <risa> Recuerdo del viejo molino de piedra, de San Antonio al final, de la banda la otra banda del río, como solían llegar. Otra cueca que le hice, ¿no? Para, para el molino, para mi abuelo Amadeo, ¿no? Y mi, mi madre, que en paz descanse y igual ya los dos. Pero y así, así, así nace, ¿no? Y así ha sido mi, mi, mi inspiración siempre, en algo verídico que ocurre, ¿no? Muchas mujeres yo tengo, de lo bueno, de lo malo Si le gusta la paloma, de la que se la regalo ¡Sí! Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos ¿Qué se me ha hecho llorar libre? Cuando jugaba bolilla eh, con, con un boliviano, igual sabíamos, y decimos uh, ahí el trompo. Y en el camino, no había camino en el camino angostito, y, y quien perdía, se enojaba, uno no, no quiere reconocer, están después los lapos con los primos, con, y, ¿no? y pasa el tiempo, mira, qué lindo, el molino, el montar al caballo ir a ordeñar, sacar leche a la vaca, curar los terneros, despertar a las 4 y media de la mañana. Así, así, estés molida, hay que despertar porque los animales te piden. El gallo viene a la, a la ventana, ¡ah, ah, ah, ah! ¿qué? ¿Qué vas a seguir durmiendo, no? Y la vaca, no, Está ahí pidiendo atención y los pollitos y todo lo que, es una belleza, ¿no? A mi padre, eh, yo le digo, yo lo acepto y la aceptaba y le agradezco por la vida, igual que a, mi, que a mi viejita linda, la vida, la vida, pero mi abuelo, todo lo, todo lo que soy, me ha enseñado creo que tantas cosas buenas, el ser honrado, ser amable, ser sincero en lo posible, y, y tal vez el defecto que uh, tuve es que no me, no me enseñó a ver a la gente de, de la otra cara, a la gente mala, ¿sabes? Entonces se me decía que toda la gente era buenita. Recién estoy aprendiendo algunas cosas, ¿sabes? Pero uh, el, el lado bueno, mi abuelo Amadeo Segovia. Voy llegando a San Antonio y desde el bordo ya no lo veo a mi viejito San Antonio que se llamaba Amadeo. Despedirme Dios, te quiero darle la mano. Porque de esta que me vaya a ser hasta cuando Gracias Lidia Adentro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 ...al servicio de la familia boliviana. Queridos amigos, continuamos con su programa Fiesta Mayor... y en los últimos minutos, y bueno, una fiesta inolvidable... ...la que se está viviendo en su programa, porque estamos haciendo... ...un digno homenaje al departamento de Tarija. Tarija, la churra Tarija, quien llega y se enamora de ese hermoso departamento... Felicidades a todos los residentes a nivel nacional e internacional, pero vamos a seguir hablando de más, porque vamos a hablarle de cultura y folclore, porque aquí en el Departamento de La Paz, mi querido Maxicho le comentó que este, estos pasados días estuvo realizando la conferencia de prensa para el lanzamiento de la festividad de la Santa Cruz en Golquepata. ¿Usted alguna Colquepata, vez? Lo. Siempre, siempre ah, hemos sido. Sí. Y bueno, pararon dos años por el tema de pandemia. Ahora nuevamente se reactiva con su gran entrada y el pasado, esta pasada semana se realizó la conferencia y el lanzamiento de esta fastuosa entrada en honor al señor de Colquepata. Van a estar en la iglesia, le cuento. Felicidades, felicidades, ya era tiempo de que, bueno, se Nuevamente, se sí, nuevamente, ¿no? nuevamente. Mucha gente debe estar feliz más que todo en allá, en, en la isla Mancocapa. Es bello, es Exacto. bello. Único. Exacto, estuvimos hablando con su presidente de la FRAP, eh, de la Asociación de Fraternidades de Colquepata, el señor Zeinerio Gemio, quien nos hablaba por supuesto de la declaratoria, se ha declarado la pasada gestión como patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional a la festividad de Colquepata. Eso, ya era hora, ya era hora. Y el este próximo 30 de abril se realiza su gran entrada folclórica. La fiesta durará tres días con música, con eh, con danza mostrando lo nuestro, y algo que me llamaba la atención, nosotros vamos a poner nos dijo gigantografías, donde vamos a decir, la morenada es de Bolivia la llamarada es de Bolivia con las leyes correspondientes Perfecto. en la entrada de Casani, que es la frontera sí, de sí. Perú a Bolivia así que hay buenas noticias, además de mostrar nuestra cultura y nuestro folclore nos vamos a esta nota que hemos preparado con el presidente de la FRAG, don, don Reinerio Gemio, nos vamos con ello de la gestión. Es realmente una alegría estar nuevamente en este lanzamiento de una festividad que ahora es patrimonial. El año pasado hemos sido declarados el primero de abril. ...como patrimonio cultural inmaterial... ...del Estado Plurinacional de Bolivia... ...a la festividad del Señor de la Santa Cruz de colquepat ...es, hoy día estamos festejando ese año ya... ...y también, el volvernos a encontrar... ...con lo que es nuestro folclore... ...estamos en frontera... ...y por eso es que este año le vamos a dar... ...un énfasis muy importante... ...en decirles a todos los hermanos peruanos... ...que estamos en frontera... ...de que las danzas que nosotros bailamos son patrimoniales de Bolivia... ...por lo tanto ese es nuestro espíritu ahora que estamos también... ...haciendo que nosotros podamos mostrar al mundo entero... ...que en frontera nosotros vamos a hacer ese rescate de lo que es nuestras danzas folclóricas... ...y por eso es que este 30 de abril a las 10 de la mañana vamos a dar inicio... ...a lo que es nuestra entrada folclórica... ...para llegar hasta el palco oficial... ...que es frente a lo que es eh, la Basílica del Santuario de Copacabana... ...y vamos a poder también eh, llegar a los pies de Colquepata... ...y estrenar lo que es su nueva iglesia... ...esta iglesia que ha sido construida... ...con lo que es eh, el esfuerzo y el apoyo... ...de un, nuestro benefactor que es don... Rein San Martín, expresidente del Kurt de Stronger... ...y pasante de la Morenada, 3 de mayo... ...la más antigua en Copacabana... ...realmente es la más grande en provincias... ...porque movemos alrededor de casi 15.000 danzarines... ...y Copacabana a veces queda chico porque... Eh, eh, ...la parte hotelera también brinda y hace que las, los, las casas en Copacabana se conviertan también en alojamientos porque ha crecido bastante esta eh, entrada folclórica y para bien, ¿no? Y hemos dicho, juntamente este año, trabajando con, el, con lo que es el Consejo Municipal, el Alcalde y todos los concejales y entidades de Copacabana para dar, pues, eh, este... Eh, gran espaldarazo a lo que es la festividad del Señor de la Santa Cruz de Colquepata. Queremos invitarlos y queremos decirles que este, los esperamos en Copacabana. <música> A mi diseñadora Nelly de Ideas Boutique a usted señor, señora por habernos acompañado y por supuesto a mi querido Maxicho que nos hemos así preparado es, tragos y aperitivos deliciosos, sí, hemos comido rico, hemos bailado hemos cantado un poquito sí. dentro de acá de los corazones, un abrazo nuevamente a nuestros queridos hermanos Tarijeños, sí. que acá en representación se vino super grupazo. Sí. Felicidades ¿Qué chicos, ¿qué tal las bebidas, los drinks que les hemos invitado? Oh, ¿Les ha gustado? Es... Eso. Poquitita, pero, claro, no, réal, Siempre, pero <risa> nutritivitas. Mira, mira, el vacío. Eso, vacío, vacío, vacío. Un arito, regálenme, papás, antes de ir. El día que me case me voy a hacer una casa redonda. ¿Sí? qué? Sí? Para que cuando venga mi suegra no me diga, hey, necesitamos un rinconcito para quedarme? <risa> <risa> tan mejor. no sabía esa estrategia. Está bueno. Qué lindo. Bueno, mi querido Maxicho, nos vamos. Eh, sí. por favor, la saben, gente. queridos amigos, prestes, matrimonios, bautizos, con querencia. Nos vamos sí, al 762-78077, las 24 horas. Despedida de solteros también y de las solteras, más que todo. Nuestro grupo querencia hacen los strippers. Ah, y de suegras, dice también. Ah, de despedida suegra. de suegra. Ay de suegra. de de suegra. Y que disfruten mañana y mi cita temprano, vayan sí, por favor. Exacto, en las diferentes iglesias. Gracias Maxicho, buen fin de A semana. Ti. Me despido de mi, de mi agrupación que nos acompañó de la agrupación Querencia. Mi querido Miquisito, muchísimas gracias. Las contactos para la gente que... Querida, querida Lidia, muchas gracias, gracias por la invitación. De nuevo, felicidades. Eh, en Tarija es el, el, el abril, en Tarija así que uh -huh. todo abril hay que festejar, ¿no? Como, como se debe, con vinito, con una buena carne, buena música. Los, los contactos estamos como Querencia en, la, en Facebook. Tenemos Querencia Bolivia en TikTok. Tenemos eh, Instagram, igual Querencia Bolivia. Y a los números, contacto 6941-6666. Y mi cumpa querido, que es el 791-46935. Ese es, 24, exacto. 7. 24.8 24.8 ah, 24, dice Raulito, muchísimas gracias Y bueno, por habernos acompañado no, y brindado Lide, Te, arte, te ¿eh? agradezco mucho eh, Qué lindo volverte a ver después de mucho tiempo gracias. Felicidades por el programa, está muy lindo Reiteramos nuestro agradecimiento siempre um, Por darnos este espacio no, no Para, para no, que nosotros podamos no, difundir nuestra música Ya se viene lo nuevo de Querencia Abrazando la vida, el nuevo disco Ya lo vamos a tener prontito Con nuevas composiciones de todos los integrantes Y mañana Seguimos el festejo, te esperamos en Brasa Chaqueña, vení Te esperamos allí en Irpavi de estamos allí. Desde el mediodía en las 6 y 7 de, la, de Irpavi Te esperamos, Brasa Chaqueña, ahí estamos Bueno, nos vamos con música, queridos amigos Como siempre ha sido un placer y un gusto Lo Que tengamos el resto de nada. Muy buen fin de semana, buenas noches Permiso, querencia Chau familia ¿Qué le pasa a esto? ¡Ey! Estamos festejando a Tarija, papá. Sí, señor. Muchas gracias, queridos hermanos. Somos el grupo Querencia Gracias. La fiesta mayor. Ya vamos a estar aquí volviendo a tocar cuecas, Chacarera, morenada, ticu, sala y todo. Vení, ya estamos. Te esperamos en brasa, chaqueña mañana. Sí, señor. Estoy, lejos estoy De mi ansiedad Mi río, mi sol Mi cielo llorando Estará Mi río, mi sol Mi cielo llorando Estará Pero he de volver No llore mi amor, no llore mi amor El maldro cien años ni hubo cuerpo que resista. y Roja, de Sergio Gámez y de Vicky Navarro y el Nero Bustamante, le decimos muchas gracias. ¡Viva Tarija! ¡Gerencia! ¡En vivo! ¡Sí, señor! ¡Ade! Quiero morir cantando al amanecer, Ya mi copla se va a acabar, me voy muy lejos para no volver. A mi copla se va acabar. Mi vida canto, también lucha, también dolor Y la muerte que es tan traidor A nadie dice con vos me voy Y la muerte, y la muerte que está tan traidor A nadie no dice cómo vos me voy Esas lágrimas de tus ojos Esas mares de compasión Ya no en mi despedir Le pido a toda resignación Ya no llores Sigue, sigue, sigue. La cantamos la segunda parte y le mandamos un abrazo a profesor hasta a Totarija. La segunda letra de morir cantando. Ganara, bueno, este viaje de peregrino que fue tan largo que fue fatal, para dejar Para dejarme venir, dejar mi de canto no volver más. Se venga el silencio y calma, calma el dolor. dolor esas lágrimas de tus ojos, esos bailes de compasión. Yo no llore mi despedida.